Hola, mi nombre es Dana Gabriela Spitiacano. Mi nombre es Luisabelio Gil Yepes, somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital. Actualmente estamos en Wolfsburg, Alemania, puesto que obtuvimos la beca Jóvenes Ingenieros. El año pasado realizamos un semestre académico aquí en Wolfsburg, en la Universidad de Osfalia, y actualmente me encuentro en mis prácticas en la empresa Schnelleke eh, por cuatro meses. Eh, queremos con este video agradecer especialmente a Lilud por el año intensivo de alemán que tuvimos al lado de la profesora Angélica Mateus. Y queremos invitarlos a todos a que, se, a que participen en los diferentes programas que presenta el CERI y la universidad. Gracias. Gracias.